My name is Narciso you guys can call me Nacho and I'm here as a volunteer with Sheila and this event this is uh actually my first banner drop I kind of helped coordinate it but these are the hashtags we came up with abolish ice and citizenship for all it's uh our primaries are coming up uh tomorrow actually so this is a way for people that are going going to out to vote to Keep us in mind since I can't vote and a lot of these people can't vote either. So these hashtags, uh, we're using them for people to think of us and vote, use their voice uh, to express our voice. Oh, mi nombre es Carolina y estoy participando porque quiero que todos tengamos una ciudadanía, que sean los 11 millones y que todos queremos este cambio, que es ahora que se elijan la, eh, Super Tuesday y escoger al buen candidato, que todos ya conocemos quién es y que este, para el día, la elección para el presidente, sea alguien que nos va a dar la ciudadanía, que tengan mucho cuidado con a quienes escojan y queremos ese cambio ya, ciudadanía para todos. Uh, pues sobre todo yo que tengo hijos acá es muy preocupante que se vaya a terminar o no sabemos cómo está en un limbo, pero por eso es que nos tenemos que unir para que se haga ciudadanía, ciudadanía para todos y no estar con que hoy te lo dejo, mañana te lo quito y no esté jugando con nuestros jóvenes y nuestra separación también de familias. No queremos eso, por eso queremos una ciudadanía para todos. Que 꼭 우리 애매경 커뮤니티 꼭 생각하시라고 오링 하실 때꼭 생각하시라고 우리 사하니오 지금 LA 쇼츠 바쁜데 하고 있습니다. 우리 지금 그 생각하는 이슈는 많은 중에서 우리 특별 우리 커뮤니티는 언더키맨드 학생들과 그 다음에 그 TPS 학생들 그것도 많은 부모님들과 언더키맨드 학 가족들이 중요하고 우리가 우리 목소리가 크게 잘해야 되는 그런 이슈 때문에 우리가 이걸 하고 있습니다. 우리 우리 애매경 커뮤니티 위해서 꼭 이거 비디오도 쉐이하시고 꼭 라이크 like 해주세요